Elsa, con vientos de 75 millas por hora, se convirtió en el primer huracán de la temporada el viernes por la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes y el sur de Florida, junto con la mayor parte del resto del estado, permanece en la trayectoria prevista para una posible llegada a tierra a principios de la próxima semana. Elsa se encuentra a 20 millas al oeste-suroeste de Barbados y se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 millas por hora. Se espera un movimiento aún más rápido hacia el oeste-noroeste durante las próximas 24 a 36 horas a medida que avanza hacia Florida, dijo el centro de huracanes. Elsa es un huracán de categoría 1 con ráfagas de hasta 86 millas por hora. Los huracanes comienzan con una velocidad del viento de 74 millas por hora. Todo el sur de Florida permanece en el cono de la tormenta tropical Elsa y el sistema podría golpear la región a principios de la próxima semana como una tormenta tropical o incluso como un huracán. Los meteorólogos mencionaron el jueves el posible desarrollo de Elsa en un huracán. Yo diría que en este punto, con el pronóstico de una tormenta tropical... No es irrazonable que los habitantes del sur de la Florida estén preparados para la posibilidad de que un huracán de categoría 1 golpee nuestra puerta a principios de la próxima semana, dijo Robert García, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Es algo que no se puede descartar, y la gente debe saber que es algo para lo que debemos prepararnos aquí durante el fin de semana festivo. García dijo el jueves que cualquier impacto local de Elsa vendría después del feriado del 4 de julio. Eso significa que los espectáculos de fuegos artificiales programados en los condados de Broward y Palm Beach no deberían verse afectados por Elsa a menos que cambie el pronóstico. Elsa rompe récords, convirtiéndose en la quinta tormenta en formación más temprana en la historia registrada. El récord anterior lo tenía la Tormenta Tropical Eduardo, que se formó el 5 de julio de 2020. Independientemente de la forma en que vaya el sistema, Elsa seguramente traerá lluvia al ya saturado sur de Florida y podría traer mucha. La ruta de pronóstico actual lleva a Elsa al este del mar Caribe a última hora del viernes o viernes por la noche y cerca de la costa sur de Haití y República Dominicana el sábado. Elsa podría acercarse a Jamaica o Cuba el domingo, según el centro de huracanes. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes se apresuró a agregar que el pronóstico es incierto más allá de los tres días. No olvides suscribirte a este tu canal informativo.